De la Liga de Fútbol Que todavía no la hemos tocado no, no, no, no, espérate, espérate Ven aquí, ahora presentamos eso Espérate. Hay cosas de la Liga Que todavía No las hemos comentado Porque estamos trabajando en el proceso En el proceso para cumplir Con todos los requisitos Que requiere Para la participación del equipo de San Francisco de Macorís Que sería su tercera temporada mucho trabajo, muchas cosas, se dejó todo de último y hoy estamos pagando las consecuencias de... Tenemos que trabajar muchísimo en poco tiempo. La Liga hoy tendrá un partido en Santiago y ese juego contará con la presencia, se espera la presencia del presidente de la República. Hablamos del de señor Luis Abinader Corona Jarabacoa y el Cibao FC tendrán el compromiso esta noche de jugar el primer partido de la temporada, después de un año complicado o en medio del otro, porque no ha terminado el problema que tiene la República Dominicana y el mundo con el tema de la pandemia. Así es que ahora sí vamos a conocer un poquito más de lo que sería esta noche, eh, todo lo que se jugaría hoy imagen Este archivo, obviamente, será Santiago, el Cibao FC, donde, repetimos, se enfrentará a Jarabacoa con un reto grande de montar un torneo, torneo completo, no como el del 2020, que fue con rápido a vapor por el tema de la pandemia. Una edición que reduce a seis el número de extranjeros, no siete. ...y que obliga a cada plantel a contar con un buen material... ...al menos un sub-21 en cancha todo el tiempo... 10 equipos... ...y la intención es montar... ...un muy buen torneo... ...muy buen torneo... ...vamos a ver la... ...los partidos de la primera jornada... ...jugará entre viernes y domingo... ...ahí está precisamente, viernes está pautado... ...el equipo de Santiago recibiendo a Jarabacoa... El sábado, La Vega recibiendo al Atlántico de Puerto Plata. El equipo de Delfines sería Home Club contra Atlético de San Francisco. El sábado también. Ya para el domingo, dos encuentros en Moca. Estaría San Cristóbal y el equipo del de OIM, los campeones, enfrentarían a Pantoja, que se encuentra incluso en México. Debe estar viajando hoy, después de su participación enfrentando a Monterrey en la. Liga de Campeones, en la CONCACA. Estaba... Ayer anotó un gol. Un gol que para nosotros es de orgullo. El de la vergüenza. El de mostrar el coraje de enfrentar a un equipo superior. Pero que básicamente no se rindió el equipo dominicano de Pantoja. Me decía, caballero. Ah, muy bien. Muy, pero muy bien. Entonces... Tomando en cuenta eso, la Liga Dominicana tiene muchos puntos positivos. Esperamos que la jornada de mañana no se interrumpa, no tengamos contratiempo, que San Francisco de Macorís pueda jugar, tenga la autorización de la Liga, de la CONCACAF y de todo el que tenga que ver. Porque realmente estamos hablando del desarrollo, de la continuidad del trabajo de fútbol de San Francisco de Macorís, que si tenemos que mencionar algo, lejos de lo que Sabina y su esposo Elvis han hecho con Atlético con el, el equipo que tiene la República Dominicana aquí específicamente, en San Francisco Fútbol Club, aquí en la provincia, lo que tiene a diario Castillo con sus trabajos y sus torneos, que de hecho la mayoría de los jugadores están ahí, se hace fútbol, para ellos es el principal deporte, el fútbol, para Castillo, nuestro municipio de la provincia de Duarte, no hemos tenido grandes méritos en el fútbol dominicano, hablando de la provincia de Duarte, tenemos que seguir creciendo, por eso lejos de ellos, al Valle, que también tiene un equipo ahí que trabaja, pero... Pero estamos hablando de poner jugadores en la selección, no uno, no uno que esté en la banca. Tener jugadores porque este es la principal, el principal municipio de la provincia de Duarte. Y esto es una ciudad grande y no somos la tercera ciudad del país. Debemos trabajar a la par con eso también, de la mano con las autoridades y con los que conocen el fútbol dominicano. Porque San Francisco necesita, al igual que en el béisbol, que en el baloncesto, tener un equipo grande, y tener estructuras. Nosotros estábamos buscando conformar a un equipo sub 18 y, y, y, y, y bueno, si no es por Sabina y, y, y, y los amigos de Castillo y Salcedo, como si hubiese hecho uno. El equipo de San Francisco de Macorís que espera jugar mañana el primer partido en San, en San Cristóbal, eh, no tiene jugadores de, de, de San Francisco. Y la gente dice, pero ¿y por qué? Pero ¿y cómo vamos a tener jugadores de San Francisco? Y no hay. O sea, el fútbol hay que seguir impulsándolo, pero de una manera verdadera y real. No jugando un jueguito de, de, de amigos, de que yo qué. Eso no, hay que tener competencia y hay que formar los atletas de fútbol aquí. Porque la intención es que el equipo grande, el equipo de primera división, tenga al menos cinco o seis jugadores locales o siete, eso mismo pasa en el de baloncesto. Imagínese usted, imagínese usted, señor Víctor Berger, en el equipo de indios que tenemos 15 años jugando, no siempre tenemos jugadores que pueden agotar minutos en la cancha de San Francisco de Macorís. Siempre hay que estar poniendo un papa para que la fanaticaja esté contenta, pero al final no hay mucho. ¿Tú lo has visto? Después de David, Anderson, Richard, Benji, a Neudi Morel, el grupo de aquí, la de Villatapia, que ya no está. Ahora está mi queridísimo, que por cierto le envío un abrazo, un saludo. A display Gramonte. Rainer Tavares ha estado por ahí. El policía ha estado practicando. Pero al final, no tenemos una figura local dentro del equipo. Un tipo que tú le das la pelota y vaya a la meta. Eso no hay. Imagínate en fútbol. Pero bueno, seguimos trabajando porque esto es nuevo. Son siete años lo que está cumpliendo la Liga Dominicana de Fútbol. Siete nada más. Lo que pasa es que tenemos que darle con todo a eso. Dice, dice Abdiel que tenemos algo ahí de del Atlético de San Francisco que ayer anunció la contratación de Manuel Juárez. Manuel Alejandro Cuárez, un volante central que estará en su tercera temporada con el equipo. Él realmente ha estado desde el primer año, pero donde tuvo mayor participación ya fue